Dios le bendiga. A Dios la gloria y a Dios la honra que nos concede el honor, la bendición, el privilegio de poder estar de nuevo en la sintonía directamente desde nuestro hogar. Gracias a Dios, esta mañana tuvimos la bendición, el privilegio de poder Estar en la casa del Señor. Adiós la gloria y a Dios la honra que esta mañana pudimos cantar, pudimos adorar, pudimos glorificar el nombre del Señor directamente en su casa y pudimos traer el mensaje, el estudio, la enseñanza que el Espíritu Santo trajo a nuestras vidas en esta mañana. Continuamos en esta noche, amado mío. Continuamos en esta noche en la misión, en la misión que el Todopoderoso Dios ha depositado sobre mi hombro, de poder sacar a la luz, sacar a la luz el mensaje, la enseñanza, el mensaje, la enseñanza de el Evangelio del Ajebatamiento en vivo repito el mensaje del ajebatamiento en vivo estamos ilustrando a través de la escritura que ciertamente el, el evangelio el evangelio tiene las diferentes eh, manifestaciones de cómo está la salvación a los muertos en Cristo, de cómo está la salvación a los vivos, de cómo está la salvación de la tribulación, de cómo está la salvación del gobierno milenial. Todos y cada uno, repito, todos y cada uno de estos planes de salvación los coge, repito, los coge el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio, repito, gracias a ese sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario, hay una sangre, repito, hay una sangre que está disponible. Para todo aquel que quiera llegar al reino de los cielos por la experiencia de pasar por la muerte. Pero nosotros en este momento estamos tratando, evidenciando, ilustrando que el evangelio trae una fórmula de salvación para los vivos que estamos sobre la faz de la tierra en el cuerpo de Cristo. Me humillo ante la presencia de Dios, suplicando que de mi vida tenga misericordia, que el Santo y Bello Espíritu tome el dominio y el control de esta transmisión y que el poder del Evangelio salga a la luz para los vivos que estamos sobre la faz de la tierra en el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que me has concedido una vez más de poder salir ante esta multitud que nos ve y nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación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 de tu nombre queda atado todo espíritu contrario a la presencia del Espíritu Santo. Todo poder del mal que pueda habitar en mi vida queda atado en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra proclamamos que tu santo y bello espíritu toma el dominio, toma el control de esta transmisión en el poder de del Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Ponga mucha pero que mucha atención. Mi vida y mi corazón están atados a ministrar el Evangelio como está escrito. Cuando escudriñamos el Evangelio, encontramos las diferentes fases, etapas que el Evangelio saca a la luz para el cuerpo de Cristo. En este momento histórico, nosotros estamos ante la evidencia que solamente el evangelio y nada más que el evangelio saca a la luz para que el cuerpo de Cristo pueda ver y pueda oír y pueda entender que le están avisando que el arrebatamiento está cerca, como yo, cerca, entonces estamos hablando de un espacio, el evento, el evento de anunciar los cumplimientos proféticos que anuncian que el evento del ajebatamiento está cerca. Entonces del evento al ajebatamiento hay un espacio, repito, hay un espacio de tiempo, nadie sabe ni el día ni la hora del arrebatamiento, solamente el Padre. Nosotros, en este momento, estamos anunciando, repito, estamos anunciando desesperadamente al cuerpo de Cristo, repito, al cuerpo de Cristo, que nuestros días sobre la paz de la tierra están contados. Repito que nuestros días sobre la paz de la Tierra están contados. Que ahora viene el momento más difícil jamás existido para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo. Porque ahora viene la experiencia del Evangelio. Repito, la experiencia del Evangelio de echar, echar a las pailas del infierno gente, gente que estaban disfrutando de la salvación, repito, de la salvación que estaba asignada para todo el que se fuera a enfrentar a la muerte. Nosotros nos están avisando, repito, a nosotros, al cuerpo de Cristo, repito, nos están avisando que se acerca el momento del ajebatamiento, que se acerca el momento del ajebatamiento. Dice, se acerca porque están avisando que yo tengo que tomar una posición y una decisión que no la va a tomar Dios, que la voy a tomar yo como miembro del cuerpo de Cristo. Estando en el cuerpo de Cristo, ahora, ahora, antes de que venga la ira de Dios sobre la faz de la tierra, con los 21 juicios, con los 21 juicios que tiene programado Apocalipsis, me informa el Evangelio que la ira de Dios va a comenzar por el cuerpo de Cristo. Así lo dice el Evangelio, que la ida va a comenzar por el cuerpo de Cristo. El pueblo tiene que entender esto, hermano, el pueblo tiene que entender esto. Nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender con toda claridad Oiga bien, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este pastor, esta mente, este corazón, está dedicado... Está, hermano, atado a la revelación de ministrarle al cuerpo de Cristo ahora. Mi vida estuvo dedicada, momentos proféticos estuvo dedicado por años de años a anunciar el arrebatamiento. Ahora no estoy anunciando ajebatamiento. Ahora estoy anunciando que el ajebatamiento está a la vuelta de la esquina, pero que hay un peligro inminente en el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y nada más que el cuerpo de Cristo, el que en esta hora, el que en esta hora está en camino a la condenación. Oye, es, hermano. Es el cuerpo de Cristo y nada más que el cuerpo de Cristo. Es el que está en camino a la condenación. Escúcheme, por favor. En este momento histórico dice el Evangelio. Apocalipsis lo dice claro. Que ojalá fuese frío. Repito, que ojalá fuese frío. Haciendo referencia que ojalá no me hayas conocido. Dice, pero tú no eres frío. Ni tampoco eres caliente. Tú eres tibio. Porque de ti está manando dos temperaturas. La caliente que tiene el Espíritu Santo. La fría en que no has podido... Sacar de tu vida, tu antigua manera de vivir. Como no has podido sacar tu antigua manera de vivir, tu antigua manera de vivir estaba dominada y estaba controlada. Repito, está dominada y está controlada por el mal que está en el cuerpo de Cristo, en cada creyente repito, en cada creyente, que no ha tomado posición y decisión de entrar en pelea, en batalla contra ese mal. Por eso, hermano, por eso es que el llamado, hermano, por eso es que el llamado, el llamado del Evangelio para este momento cuando estamos viendo el arrebatamiento a la vuelta de la esquina, donde nos están ofreciendo un pequeño espacio. Nadie sabe ni a ni hora. Nadie sabe ni a día ni, ni hora. Pero yo voy a saber, repito, como parte del cuerpo de Cristo, yo voy a saber qué hora es en el reino de los cielos. Porque yo voy a ver. Porque yo voy a oír toda la evidencia del Evangelio que anuncia el arrebatamiento. Y usted sabe que está escrito, cuando ustedes vean el cumplimiento de todas estas cosas, entender y conocer, yo estoy cerca a la puerta, indicando, hay un espacio. Repito, hay un espacio. Repito, hay un espacio en el Evangelio para darle testimonio al cuerpo de Cristo que el ajebatamiento está cerca. Día y hora nadie sabe. Pero dice, vosotros sabéis perfectamente. Bien, dice el Evangelio, que el día del Señor vendrá. Porque yo voy a estar viendo, yo voy a estar oyendo, y se supone que esté entendiendo, que las señales que están manifestándose sobre la paz de la tierra no es para meterle miedo a nadie. No es para meterle miedo a nadie. No es para que yo tiemble ante la, ante, la, ante la terrible pandemia que está pasando sobre la paz de la tierra, ante la terrible hambre que viene de camino, ante la terrible manifestación del mal, hermano, que está tomando dominio y control de las mentes y de los corazones de las personas inconversas. el mal, el mal. Y en este momento, hermanos míos, en este momento, lo que hay es un escándalo en la nación americana de cómo están, hermanos míos, levantándose los seres humanos bajo el dominio y control del mal en todas esas manifestaciones que estamos viendo por televisión en las noticias. Pero... Pero el cuerpo de Cristo, repito, el cuerpo de Cristo no puede dejarse envolver por toda esa experiencia negativa que está manifestándose sobre la faz de la tierra. Como si no fuera suficiente, como si no fuera suficiente el coronavirus. El mal está tomando dominio de la mente y del corazón de los seres humanos, metiéndoles fuego a las tiendas, quemando automóviles, haciendo una, uno, unas cosas, matando, ¿eh? matando gente, una cosa, una cosa sobrenatural. Pero naturalmente, escúcheme por favor, nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender con toda claridad, que cuando Dios dijo, vosotros sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá, es porque la evidencia iba a ser robusta. Robusta de tal manera que yo iba a entrar en convicción, repito, que yo iba a entrar en convicción de que ciertamente, de que ciertamente el arrebatamiento estaba cerca. Pero si esa es la única convicción que yo entro, hermanos míos, estoy fracasado. Yo tengo que estar en convicción de que el arrebatamiento está cerca, pero tengo que entrar en convicción que yo no puedo participar del arrebatamiento en la condición en que estoy. Ajebatamiento en vivo ajebatamiento en vivo es tan grande y tan grande y tan grande que es catalogado al trabajo al nivel que subió Jesús Jesús logró evidenciar como ser humano que que por más que ataque el mal a un ser humano que está convencido de la voluntad del Padre, triunfa. Este es el momento que el llamado es álmate del mismo pensamiento que se armó Jesús. Jesús no fue un show lo que él hizo. Jesús fue una vivencia. Repito, una vivencia completa y total. Que el mal trató de dominarlo, de controlarlo, de derrotarlo. Pero él derrotó al mal. Escúcheme, por favor. Ahora, ahora, le están haciendo el llamado al cuerpo de Cristo. El llamado al cuerpo de Cristo es el siguiente. Efesios, capítulo 4, verso 17, en adelante. Esto pues digo, esto pues digo, y que quiero en el Señor. O sea, esto no es para espiritistas, esto no es para santeros, esto no es para idólatra. Esto es para el cuerpo de Cristo, porque es un requerimiento a los que estamos en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Escuche, por favor, y describe, y describe. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia, repito, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, entonces, escuche, por favor le están haciendo un llamado a los que estamos en el cuerpo de Cristo. Revisa, revisa qué parte de tu vida. Armoniza, armoniza con los que no han conocido a Dios. Porque hermano, escuchen, porque Dios pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Repito, los tiempos de nuestra ignorancia. Pero ahora, repito, pero ahora estamos en el cuerpo de Cristo. Pero ahora están avisando que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Ahora están avisando que hay un espacio de tiempo. ¿Cuánto es ese espacio? Yo no sé. Nadie sobre la paz de la tierra sabe. El Evangelio solamente me habla de ese espacio. Repito, de ese espacio de tiempo. De que yo estoy viendo la señal hasta que vea el arrebatamiento. Hay un espacio para yo prepararme. ¿En qué consiste la preparación? ¿En qué consiste la preparación? ¿En qué consiste la preparación? En que yo no puedo tener nada en mi vida que me identifique con mi antigua manera de vivir que yo no puedo tener nada y nada es nada repito espíritu alma cuerpo espíritu alma cuerpo no puedo haber nada identificándome con mi antigua manera de vivir por qué por qué por qué porque yo en mi antigua manera de vivir escuche por favor yo en mi antigua manera de vivir yo estaba con conforme al diablo, <coughs> perdón, yo estaba conforme al diablo, así lo dice, así lo dice, así lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora escucha, ahora escucha, ahora escucha, el espíritu que ahora, ¿cuándo es ahora? ¿Cuándo es ahora? Cuando estás viendo, cuando estás oyendo que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y como naturalmente, escúcheme por favor, por espacio de dos mil y pico de años, están mandando para el paraíso muertos en Cristo. Por lo que Jesús hizo, les regalan, les regalan la salvación, repito, las regalan la salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y por gracia, por gracia, y por gracia, la población del paraíso está. Por gracia, por gracia, por gracia. Por gracia. El paraíso tiene una población de millones de almas. De millones de almas. Pero ahora no están hablando, repito, ahora no están hablando de muertos en Cristo. Ahora están hablando de los vivos que están en el cuerpo de Cristo. Y a esos vivos, y a esos vivos, le dice esto pues digo, y que quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, hermanos míos, ¿qué hay en el cuerpo de Cristo? ¿Qué hay en el cuerpo de Cristo? La cogiente, la cogiente, la cogiente del Espíritu Santo y la cogiente del mundo. La cogiente del Espíritu y la cogiente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 Repito, triste y lamentablemente, escucha ahora, y gracias a pastores, a pastoras, a evangelistas, a maestros, a llamados apóstoles y llamadas apóstolas, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no se parece a Jesús 100%. Simplemente... El cuerpo de Cristo tiene un por ciento bien bajo de un parecido con Jesús. Porque el cuerpo de Cristo, gracias a pastores, a pastoras, evangelistas y a maestros, han creído, han creído que la salvación, repito, que la salvación, que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la época del arrebatamiento, es una salvación por gracia. Hermano, perdóneme. Ahora, hermano, perdóneme. Por gracia entramos al cuerpo de Cristo. Por gracia hemos permanecido en el cuerpo de Cristo. Pero ahora están hablando que van a exterminar el cuerpo de Cristo. Repito, que van a exterminar, o sea, que van a desaparecer el cuerpo de Cristo. ¿De qué habla, pastor? El cuerpo de Cristo se compone, repito, el cuerpo de Cristo se compone. Dice la Escritura para este momento histórico, le llama vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Ahora, al venir el arrebatamiento, al venir el arrebatamiento, las vírgenes prudentes son levantadas. Las vírgenes insensatas son vomitadas y se acabó el cuerpo de Cristo. ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo? Porque, escúcheme por favor, escúcheme por favor, al venir el ajebatamiento, al venir el ajebatamiento en vivo, lograron el máximo proyecto espiritual, el máximo proyecto espiritual al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el máximo proyecto espiritual al cuerpo de Cristo? Dice, van a subir a la estatura del varón perfecto, perfecto, del varón perfecto. Y los que no suban a la estatura del varón perfecto serán vomitados y se destruye el cuerpo de Cristo. Y sigue Repito, y sigue de ahí en adelante, repito, y sigue de ahí en adelante los muertos en Cristo. En la tribulación dice que se va a salvar una cantidad de muertos en Cristo que no se puede contar. Entonces, pero yo no estoy para ministrar en la tribulación. En la tribulación va a ministrar un ángel el Evangelio, y él se va a encargar, y él se va a encargar de que, de que, de que todo ser humano que hay sobre la faz de la tierra, oiga, vea, entienda el Evangelio, porque él viene a predicar el Evangelio a toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua. Y entonces el ser humano al ver ese ángel al ver ese ángel, entra en convicción. No, no, no, no, no, no yo no, yo no, conmigo que no cuente. A mí no me ponga la marca la bestia. Yo voy para la guillotina, yo voy para la guillotina, yo voy para la guillotina. Porque estuvo viendo un ángel predicando el Evangelio. Pero ahora, repito, pero ahora no está viendo un ángel. Está viendo un ser humano. Repito. Un ser humano predicando el evangelio como está escrito. Ese ser humano, repito, ese ser humano que te está predicando el evangelio como está escrito, tiene la intención, tiene la intención de que tú puedas cualificar para ser levantado vivo. Para ser levantado vivo Tienes que entrar en obediencia al requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que no han conocido a Dios. Triste y lamentablemente. Triste y lamentablemente. Ahora, mientras me está escuchando mientras me está oyendo, el cuerpo de Cristo ha perdido la visión. Repito, ha perdido la visión, ha perdido el entendimiento y ha perdido, hermano mío, el conocimiento de que en este momento histórico van a seleccionar quién va a constituirse en esposa del cordero. Porque la esposa del cordero, hermano, porque la esposa del cordero se selecciona sobre la faz de la tierra. Repito, ahora están observando el pensamiento, la acción, la actitud, el comportamiento de los que estamos en el cuerpo de Cristo. Y de acuerdo a mi decisión, y de acuerdo a mi posición, y de acuerdo a lo que yo decida, Dios va a decidir si yo soy virgen prudente o yo soy virgen insensata. Hermano, escúcheme, por favor. Todo estriba, hermano, todo estriba. Para Dios va a ser fácil. ¿Cómo? Para Dios va a ser fácil, que Saber quién es prudente y quién es insensato. Escúcheme, por favor. Si yo insisto en vivir como antes vivía, si yo insisto en actuar como antes actuaba, si yo insisto en vestir como antes vestía, si yo insisto en seguir en amistad con el mundo, hermano mío, escúcheme por favor. Dios no decidió mi futuro. Lo decidí no. yo. Qué terrible, Dios mío. Qué terrible. Por eso el consejo bíblico es... Analiza, estás en el cuerpo de Cristo, analiza qué parte de tu vida, espíritu, alma, cuerpo, qué parte de tu vida todavía está dominado y controlado por él mundo. Porque tal, hermano, porque tal evaluación me va a cambiar mi nombre. Ahora, en el cuerpo de Cristo, mi nombre es hijo de Dios. Repito, mi nombre es hijo de Dios. Y entonces, por no entender, por no someterme a lo, que le está, a lo que establece el Evangelio, mi nombre es cambiado de hijo de Dios a hijo de desobediencia. Hijo de desobediencia, ¿por qué? Porque yo decidí, Repito, porque yo decidí honrar el mal que estaba en mí. Al yo decidir, repito, al yo decidir honrar el mal que está en mí, me quitan el título de hijo de Dios y me ponen el título de hijo de Dios de desobediencia. Por eso es que en este momento histórico, la iglesia que está en el cuerpo de Cristo, tiene que entender, nos están avisando, hermano, nos están avisando una señal inequívoca, una señal inequívoca, una señal, hermano, nunca vista, ...en el cuerpo de Cristo... ...una congestión... ...porque está establecido... ...habrá... ...peste... ...habrá... ...hambre... ...y terremoto... ...en diferentes lugares... ...exactamente... ...lo que estamos... ...viviendo... ...mire cómo está... ...la situación... ...a nivel mundial repito, a nivel mundial, en este momento hay un total de 6.209.000 contaminados con el coronavirus. De esos han muerto 374.000 seres humanos. ¿Dónde están? Repito, ¿dónde están? Pues si tenía a Cristo como salvador, le regalaron por gracia la eternidad, por gracia la salvación. Si no tenía a Cristo como salvador, entonces está en las pailas del infierno eternamente y para siempre. Estados Unidos. En este momento, tiene 1.838.000 personas contaminadas con el coronavirus, de los cuales han partido a la eternidad por la muerte 606.587 personas. ¿Dónde están sus almas o en el paraíso? o en el infierno ya eso resolvieron el problema los que están en el paraíso por lo que jesús hizo y nada más los que están en el infierno por haber negado recibir a jesucristo como su único suficiente salvador este coronavirus Está visitando el planeta Tierra. Repito, está visitando el planeta Tierra. Y escúcheme, por favor. Y el hambre que le sigue al coronavirus, repito, y el hambre que le sigue al coronavirus, porque viene de camino, hermano, un hambre nunca vista. Este es el momento donde nosotros tenemos que entender con toda claridad. La expresión de los eventos proféticos está súper clara. El pueblo que está en el cuerpo de Cristo tiene que tomar una posición y una decisión. Porque, escúcheme por favor, nadie me tiene que decir a mí lo mal que yo estoy. Nadie me tiene que decir lo mal que yo estoy. Porque cuando yo leo el Evangelio, y yo empiezo a encontrar el, el Evangelio. Oiga. Oiga. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, escuche. Y manifiesta, son las obras de la carne donde está mi mal, que son adulterio. ¿Habrá adulterio en el cuerpo de Cristo? Repito, ¿habrá adulterio en el cuerpo de Cristo? Un adulterio, téngalo por seguro que está, y yo no quiero juzgar, ni señalar, pero este adulterio dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Quién está cometiendo adulterio? El cuerpo de Cristo. Por tal, en amistad con el mundo. Oiga, oiga, oiga. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, que son fornicación, que son inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, repito, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos, aunque están en el cuerpo de Cristo. El pueblo tiene que entender el requerimiento, repito, el requerimiento que le están haciendo al cuerpo de Cristo. El requerimiento es Analiza tu vida. ¿Qué parte de tu vida todavía está cuadrada con tu antigua manera de vivir? Y todo lo que esté cuadrado con tu antigua manera de vivir, tienes que urgentemente empezar a interceder ante la presencia de tu Dios para que el Espíritu Santo... Haga morir las obras de la carne. Porque toda esa lista que yo leí no es otra cosa que obra de la carne donde habita el mal en mi vida. Ahora, hermano, ahora, escúchenme por favor, ahora. Están estableciendo lo siguiente. Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Esto no es para inconverso. Esto no es para espiritista, ni pasantero, ni paidó. Esto es para los que están en el cuerpo de Cristo. Que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos se lo están diciendo a los que están en el cuerpo de Cristo recuerden recuerden recuerden esto pues digo y que quiero en el Señor a los que están en el cuerpo de Cristo le dicen en cuanto a la pasada Manera de vivir. O sea, tú no puedes de ninguna manera, repito, sí, no, no, sí, tú no puedes de ninguna manera sí. seguir diciendo que te vas con él, que te vas con él, que te vas con él, disfrutando, actuando de las obras de la carne. Tú no has podido entender que en las obras de la carne está el mal, está el programa de Satanás en tu vida y en la mía. Por eso es que en este momento nosotros, los que estamos en el cuerpo de Cristo, estamos viendo este movimiento, porque esto es un testimonio mundial. Repito, esto es un testimonio mundial. Repito, subrayo, esto es un testimonio mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está regado en el mundo entero. Esto que está pasando en Puerto Rico está pasando en toda nación, en toda tribu, en todo pueblo y en toda lengua que hay sobre la faz de la tierra. Porque el cuerpo de Cristo tiene que ver, tiene que ver, tiene que oír y tiene que entender que lo que está pasando, que lo que está sucediendo a nivel mundial en este momento histórico es el mensaje que le trae el cielo, repito, que le trae el cielo al cuerpo de Cristo. Basta ya de disfrutar de tu antigua manera de vivir. Ahora, escúcheme por favor, escúcheme por favor, te están ordenando, no es que si te gusta, no es que si se puede, no, no, es que, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es el problema. Repito, este es el problema que el cuerpo de Cristo está siendo conducido está siendo gobernado por pastores, por pastoras, por evangelistas, por maestros, por llamados apóstoles y apóstolas, que no quieren de ninguna manera reconocer, reconocer que están disfrutando de la gracia de Dios en ellos, porque están disfrutando de una salvación que es para contaminados. Porque la salvación, cuando se la regalan, la contaminación del ser humano queda succionada por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y las personas son salvas por gracia. pero no quieren entender, pero no quieren, no, no, no, es que no quieren entender que la salvación que tienen, la que fue por gracia, la que fue regalada, no por mi obra, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz de Calvario, que esa salvación Repito que esa salvación es para gente que se iban a enfrentar a la muerte. Nosotros no nos están avisando que nos vamos a enfrentar a la muerte. Nos están avisando que nos vamos a enfrentar al arrebatamiento en vivo. Porque cuando vienes el cumplimiento de todas estas cosas, y aquí tenemos la evidencia clara, yo no me lo estoy inventando, de que en este momento el planeta Tierra, repito, el planeta Tierra, la nación americana, Rusia, China, el Medio Oriente, eh, eh, eh, eh, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, todo el planeta Tierra está pasando por el mismo momento, todos a la misma vez. Porque quieren hablar... Porque este es el lenguaje, repito, este es el lenguaje de la patria celestial. Porque hermano, escúchame por favor, han puesto el planeta tierra en angustia, en dolor, en sufrimiento, para que entonces el cuerpo de Cristo reaccione, recapacita y entienda, no puedo continuar sirviéndole al Señor como le estoy sirviendo. Porque ya tengo conocimiento, por medio del Evangelio, que si sigue el odio, el celo, la envidia, la contienda, la murmuración, el pleito, la enemistad, la amistad con el mundo, la copa indecorosa, en mí, en mí, en mí, voy rumbo a la condenación. Por eso es que en este momento histórico, hermanos míos, nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que tenemos ahora. Una responsabilidad. La salvación de los muertos, el único que cogió con la responsabilidad se llama Jesús. La responsabilidad de la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero es responsabilidad de la esposa del cordero. La esposa del cordero tiene que entrar en armonía en armonía con el Evangelio. Porque si tú entras en armonía con el Evangelio, escúchame por favor, entonces te están vistiendo nuevecito de la cabeza a los pies, por dentro y por fuera. Y sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado, avanza. Suelta eso. Quita de tu forma de vivir tu antigua manera de vivir. No puede haber, repito, no puede haber un retrato de tu antigua manera de vivir no puede haber una evidencia de tu antigua manera de vivir porque tu antigua manera de vivir era para estabas viviendo no para Dios estabas viviendo para el diablo.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 mi antigua manera de vivir, ¿a quién estoy honrando? ¿A quién estoy honrando? Pues estoy honrando a mi antiguo dueño. ¿Qué le estoy diciendo a mi antiguo dueño? Me gusta la manera en que tú actuabas en mí. Estoy aquí en el cuerpo de Cristo, pero me gusta lo que tú hacías en mí. Pero me gusta cómo yo hablaba, cómo yo actuaba, cómo yo vestía. Me gusta la amistad con el mundo, me gusta. Perdónenme, hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué hermano, sabe qué? La Biblia nos informa el Evangelio que Satanás sube a la presencia de Dios todos los días para acusarnos. ¿De qué nos va a acusar? ¿De qué nos va a acusar? Porque estamos en el cuerpo de Cristo, pero estamos anhelando. Pero estamos anhelando, pero estamos viviendo, pero estamos actuando conforme a nuestra antigua manera de vivir. Y dice con toda claridad, y se lo repito, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Escuche, genovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está mi vieja criatura? ¿Dónde está mi vieja acción? ¿Dónde está mi vieja costumbre? ¿Dónde está mi antigua forma de vivir? ¿Dónde está? En la mente. Ahora, el cuerpo de Cristo tiene que entrar, anhelar y desear la mente de Cristo. Cuando entramos en ese pensamiento,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 repito, de mi nueva manera de vivir. Y dice el verso 24, de Efesios capítulo 4, 24, vestidos del nuevo hombre. Oiga bien, vestidos del nuevo hombre. Y ¿dónde está? ¿Dónde está? La vestidura del nuevo hombre. Repito, ¿dónde está la vestidura del nuevo hombre? Ah, pues cuando levanté la mano, recibí a Cristo como Salvador. Pues entonces, mi Dios perdonó toda mi antigua manera de vivir. Y eso es, amén. Pero el problema, que tú cogiste tu antigua manera de vivir tu antigua manera de actuar, tu antigua manera de vestir, tu antigua manera de hablar, tu antigua manera, la trajiste, la mudaste al cuerpo de Cristo. Como consecuencia, amados míos, como consecuencia, el cuerpo de Cristo en este momento que usted me está viendo está plena, Mente contaminado con la antigua manera de vivir. Y dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Dónde está el nuevo hombre? Oiga bien. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Verso 11 en adelante. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Oiga, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, oiga bien ahora, estar firmes, ceñidos, Vuestros lomos con la verdad del evangelio. Vestíos con la coraza de justicia del evangelio. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Oiga, sobre todo, tomar el escudo de la fe, el evangelio, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación, el Evangelio. Y la espada del Espíritu, el Evangelio, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está mi nueva vestidura? Ni la tiene CIA, ni la tiene Penny, ni la tiene ninguna agencia sobre la paz de la tierra mi nueva vestidura está en las páginas del evangelio si yo si yo me dedico a honrar al evangelio como está escrito el evangelio hará de mí una nueva Criatura Y me dará testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas se han hechas nuevas. Iglesia que me está oyendo y viendo en esta noche. Tenemos una sola salida. Tenemos una sola salida. Puerta de escape. Entrar por la puerta estrecha. ¿Sabe quién es la puerta estrecha? Porque no es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero ahora ya entraste por esa puerta ancha. Venid a mí todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo haré descansar. Ya entraste. Por esa puerta. Pero la puerta estrecha no es Jesús. Repito, la puerta estrecha no es Jesús. ¿Sabe quién es la puerta estrecha? La obediencia al Evangelio. ¿Y qué va a ser la obediencia al Evangelio? Pues te va a vestir del nuevo hombre. Por dentro y por fuera. Repito, por dentro y por fuera. Y dice con toda clara, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia del Evangelio y en la santidad de la verdad del Evangelio. El pueblo tiene que entender esto, hermanos míos, escúcheme, por favor. Nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo... Solamente en esta hora, cuando yo estoy viendo la visitación al cuerpo de Cristo a nivel mundial, porque esto que estamos viendo no son cumplimientos regionales, son cumplimientos mundiales. Cuando es un cumplimiento mundial están hablando con el cuerpo de Cristo que está en toda nación, en toda tribu, en todo pueblo, en toda lengua. Este es el momento histórico, hermanos míos, escúcheme. Este es el momento histórico donde nosotros tenemos que entender con toda claridad. Ya yo di el paso principal de recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Me regalaron... Una salvación que la tengo, la tengo en mi mente y en mi corazón. Y estoy listo, y estoy listo para enfrentarme a la muerte. Repito, y estoy listo para enfrentarme a la muerte. Pero no estoy listo para enfrentarme al ajebatamiento en vivo. Para enfrentarme al ajebatamiento en vivo. Tiene que haber un trabajo del Espíritu Santo sobre mi vida, donde yo, Julio Riva, le autorizo al Espíritu Santo darle muerte a las obras de la carne donde está, donde está encerrada mi antigua vida. Manera de vivir. Si yo por el Espíritu logro darle muerte a las obras de la carne, dice viviré. Si no logro darle muerte a las obras de la carne en mi vida, me muero. Me voy a la condenación en este momento histórico porque te están avisando. Repito, te están avisando, te vas a enfrentar al ajebatamiento en vivo. Te están avisando, te vas a enfrentar al ajebatamiento en vivo. Te estoy avisando, tienes un espacio de tiempo, repito, tienes un espacio de tiempo donde tú vas a reaccionar, donde tú vas a recapacitar y donde tú vas a entender con toda claridad. ¿Qué, qué, qué, qué? Que yo tengo que vestirme del nuevo hombre. Del nuevo hombre. ¿Y cuál es el nuevo hombre? ¿Dónde está el nuevo hombre? Escúcheme, por favor. Ese nuevo hombre se encuentra única y exclusivamente en las páginas del Evangelio. Entonces, cuando yo entro, repito, cuando yo entro en obediencia al Evangelio, es como si llegara a un lugar y me quitara toda la ropa que tenía y me pongo ropa nueva. Porque nosotros tenemos que entender, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en las Escrituras hallaréis la vida eterna. Repito, hallaréis la vida eterna. Oye, las Escrituras me hace la provisión para yo enfrentarme a la muerte. A la muerte. Y si viene un infarto un accidente, lo único que vamos a reclamar es que la sangre de Jesús me perdone de todo mi pecado y antigua manera de vivir. Pero el problema que tenemos es que están avisando, no es que viene la muerte, es que viene el arrebatamiento vivo. Si viene el arrebatamiento vivo, si viene el arrebatamiento vivo. Oiga, tenemos que entender que en cuanto a la pasada manera de vivir, no puede existir, no puede existir, no puede haber nada, nada, nada, ni por dentro ni por fuera. Yo tengo que entrar, yo tengo que entrar, yo tengo que entrar en el sacrificio que entró Jesús. Por eso el llamado es álmate del mismo sacrificio que se armó Jesús. Jesús decidió acabar con su carne para salvar a los muertos en Cristo. Ahora, ahora, ahora, el cuerpo de Cristo va a decidir Acabar con su carne para lograr el título de esposa del cordero. Hermano, esto está súper interesante. Repito, esto está súper interesante. El llamado es vístete del nuevo hombre creado según Dios. Examina. ¿Qué parte de tu vida, repito, qué parte de tu vida existe contigo y no lo creó Dios? sino lo creó, el mal que habita en ti y en mí. Por eso es que en este momento histórico, hermano, nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo, hermano, tenemos que entrar profundamente, profundamente, mente en una en un análisis interno y externo qué parte de mi vida no ha cambiado qué parte de mi vida todavía está complaciendo al mal que está en mí y está complaciendo al diablo. Y no, y no a tu futuro esposo. Por eso es que en este momento muchos van a procurar entrar. Muchos van a procurar entrar y no podrán. Porque, hermanos míos, la evidencia que brindaron, la evidencia que trajeron, para el día del ajebatamiento, es una evidencia donde ciertamente, hermanos míos, no fueron vestidos del nuevo hombre, sino que estaba la pasada manera de vivir, de actuar, de pensar, de vestir, y vino el ajebatamiento y los encontró en su antigua manera de vivir. Por favor, reacciona, recapacita y entiende. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo estoy tratando de que el pueblo pueda ver con toda claridad que el peligro está ahora, en este momento, en el cuerpo de Cristo. Peligro de condenación. Peligro de condenación eterna porque el cuerpo de Cristo no puede seguir viviendo entre luz y tiniebla. Doy la gloria al Señor, que no estoy solo en esta noche. Doy la gloria al Señor, que además de los coquí, tengo una multitud que me ha apoyado, que me ha respaldado en esta noche. A Dios la gloria y a Dios la honra. Ya mismo vamos a verificar un, un, por lo menos un poquito de las personas que han entrado. Eso es una emojalla, hermano. Eso es una emojalla de corazones subiendo, subiendo, subiendo. Dando, dando testimonio, corazones y manitas subiendo ante la, a, a, a, ante la experiencia de escuchar el Evangelio como está escrito. Pero gracias, hermano, qué tremendo, pero gracias a este pequeño remanente que en esta semana yo fui al correo y logré traer la correspondencia. Y estos fueron los que en esta semana, repito, la semana pasada les di lo de la semana pasada, pero lo que en esta semana, repito, los que en esta semana han estado apoyando, repito, han estado apoyando el Ministerio Momentos Proféticos TV con su cartita y con su ofrenda. El hermano Miguel A. Reyes de Bayamón, la hermana Carmen Cruz de Bayamón, el hermano Miguel Méndez de Aguadilla, la hermana María S. López de Cagua, el hermano José A. Soto de Jayuya, el hermano Blas Barrera de Atlanta, Georgia, el hermano Mario Fernández de Bayamón y el hermano Juan Ríos Mercado de Bayamón. Este pequeño grupo, repito, este pequeño grupo sintió en su corazón apoyar al Ministerio Momentos Proféticos sacaron hermanos, sacaron un momento para hacer una cartita y poner un chequecito o un giro por la cantidad que Dios puso en su corazón, hermano, por la cantidad que Dios puso en su corazón y lo enviaron al ministerio, el cheque o el giro lo pusieron a nombre de momentos proféticos y lo enviaron al apartado 11, Utuado, Puerto Rico, 00641. Repito, el cheque o el giro lo diríjalo a nombre de momentos proféticos. Apartado 11, Utuado, Puerto Rico. 00641. Si usted no quiere que su nombre sea mencionado, pues me lo dice y yo lo paso como un anónimo. Y estoy haciendo esto porque no tengo secretaria, repito, la oficina del ministerio está cerrada, porque usted sabe que todos los, eh, los ministerios en este momento estamos en nuestros hogares y estamos simplemente eh, dirigiendo al pueblo a través de la internet, por lo, cual, por lo cual le damos la gloria a Dios por este pequeño remanente que sintió en su corazón el deseo, el apoyo al Ministerio Momentos Proféticos TV. Recuerde, se lo repito, su cheque o su giro a nombre de Momentos Proféticos, apartado 11, apartado 11, Utuado, Puerto Rico 00641. Y yo estaré yendo al cogeo para recibir tu cartita con los comentarios y con la prenda que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos a ver por aquí. Repito, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí quién está presente. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. Hay una multitud, pero vamos. A mencionar alguno, alguno, alguno. Sí, sí, sí, sí. Comenzamos. Sí, sí, sí. Guillermina Arturet. Siempre lo veía a través de la cadena del milagro. Amén, hermano. Gloria a Dios. Tenemos por aquí a Naila Betancourt. A muchos no les gusta escuchar esto. Lo sé, hermanita. Muy bien, pero... Pero estoy comprometido que aunque no lo quieran escuchar, lo tienen que escuchar. José Beltrán pone el comentario, todo lo que respire, pide, alabe al Señor. La hermanita Estel Rosario, yo te bendiga Estel. Todos tenemos algo que mejorar. Así mismo es Estel, incluyendo mi persona. Fran Almenas, pastor, yo pienso que la iglesia está en constante crecimiento espiritual. Así esperamos que así sea. Carmen Abreu, le pido a Dios que le dé el valor de anunciar sin ningún temor las buenas noticias de este tiempo, eh, del Hapto, de las bodas, del Cordero. Así será hermanita. Yolanda Matios. Yo soy una que uso pantalones y me pinto. Pues no, yo no estoy criticando. Yo estoy predicando el evangelio como está escrito. Y el evangelio como está escrito habla de esos pantalones y habla de esa pintura. Usted tiene el, el, el deber de escuchar o no escuchar lo que el evangelio tiene establecido. Yara de cancel. Gracias Señor por esta palabra que nos confronta y nos habla claramente. Dios gloria a Dios hermana. La hermanita Luz López. Santo Jesús. Amén. Amén. Gracias Señor. Lucía Montilla. Dios bendiga la pastora Noemí. Está aquí a mi lado. Está aquí a mi lado. Amén. Fran Almena, Santo, sí, señor. Amén. Mi hijo José. Así como dice la hermana Tel Josario, tenemos algo que arreglar en nuestras vidas. Eso es así, hijo. Sandy Román. Grita un grande, amén. Eli, el, Enit, el L. Marrero, grita un grande amén. Joel Vega, grita un grande amén. Pe, Pedro, Pedro, esto se lo ha perdido. Dice, más claro no puede explicarlo. Este evangelio está explicado en ajó y habichuela. Eh, debe ser Pedrito. Pedrito, Dios te bendiga. Aquí estoy en el nuevo sistema trabajando. Leslie Albino. Dios, necesito un cambio en mi vida. Amén, hermanita. Ese es el espíritu que debemos tener. Repito, ese es el espíritu que debemos tener. Reconocer, reconocer, reconocer que no estoy preparado para ser levantado vivo. Y todo el que busca el cambio lo encuentra. Luz negrón, Amén. Dios le bendiga. Amén. Y Belice Pérez, más claro pastor, no puede hablar. Amén, gloria a Dios. Vale de eh, vale de, de David. A Wilda Malet, Dios le bendiga, gracias Sierva, igualmente a usted. Flor Abundiz, un grande amén a lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Amén, gracias Señor. Enid L. Marrero, Santo. Yolanda Matthew. Amén. Gloria a Dios. Joel Vega viviendo en verdadera santidad. Amén. Celia Quiñones. Gloria a Dios. Sí, Señor, toda la gloria. Jamón Dolca. Santifica mi cada día santifícame Espíritu Santo cada día, eso es el clamor de todo el cuerpo de Cristo ahora, amén, qué bueno, qué bueno, María Cabrera Meléndez, Dios le bendiga desde Bayamón, amén sierva, amén, amén, ahí está la gente identificándose, gloria a Dios, amén, amén, qué bueno, qué bueno, Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enid Marrero, gracias, Pastor, por esta enseñanza. Gloria a Dios, mija. María Martínez, me queda mucho espacio por mejorar, hermana, y a mí también. Pero hay que, así, así comienza. Amén. Amén, amén. Iglesia Cristiana Roca de Santidad, Carlito y Gladys. Amén. Amamos esta enseñanza de la palabra. Sí, Señor. Y ustedes están trabajando fuertemente para lograr esa bendición. Leslie Albino, desde Jayuya. Que Dios me lo bendiga, Pastor. Amén. Amén. Miriam Martínez, bendiciones, pastor. María Hernández. Buenas noches, pastores Rivas. Que Dios los bendiga. Igualmente para usted, Sierva. Wilfredo Rodríguez, esto es para que no se oiga excusa. Saludos de Milwaukee. Amén. Siervo, saludos. Guillermina Arturet. Dios le bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, la hemorragia de comentarios es gigante. Me puedo amanecer dos o tres horas eh, leyendo los comentarios del pueblo que en este momento está en sintonía. Hermano, gracias. Hermano, gracias. Eh, es increíble la cantidad de... De, de, de corazones y de manita, hermano. Ahí usted está viendo el cuadro la, la parte de atrás de Jesús caminando sobre las aguas y eso es una mojaja de gente, hermano, es una monja de gente, ya lindo. Gracias por no dejarme solo en esta noche. Gracias porque además de los coquí tengo una audiencia gigante, poderosísima, hermano, poderosísima, hermano, que está apoyando el mensaje de lo que estamos hablando en esta noche. Vamos a orar por los necesitados, que en esta noche puedan estar en sintonía los enfermos, los apartados y en forma especial por la santidad, sin la cual nadie ve al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendición, privilegio que nos concediste en esta noche de poder... Salir al encuentro de esta hemorragia, de esta multitud de hermanitos, de hermanitas que nos hemos comunicado a través del Facebook. Por favor, pon tu mano poderosa. Salva los perdidos. Sana los enfermos. Reconcilia los apartados. Que a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre proclamamos que los enfermos son sanados que los enfermos son sanados que los enfermos son sanados, que el entendimiento que la sabiduría al cuerpo de Cristo se manifiesta para lograr para lograr que podamos entender el momento sí. histórico que estamos viviendo, sana los enfermos, salva los perdidos, reconcilia los apartados, pero sobre todo, abre los ojos del entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Me informa mi hijo José, que por ahí tengo a mi sobrina Rucha. Rosarito, ¿cómo tú estás, mi amor? Dios te bendiga grande y poderosa poderosamente. Espero que sigas adelante, porque sé que te estás identificando con el Evangelio. Te estás identificando con con el plan de salvación. Y vamos a dar a Dios toda la gloria y toda la honra. Tú estás en Miami, yo estoy en Puerto Rico, pero pronto nos vamos a encontrar en el reino de los cielos, con tu papi, con tu papi, que antes de morir, repito, que antes de morir, la sangre de Jesucristo lo lavó y lo perdonó. Yo tuve una experiencia personal con el Espíritu Santo que me habló y me dijo lee lo que está escrito al que le perdonare los pecados le serán perdonados al que le retuviere los pecados le serán retenidos y puse las manos sobre su sobre su eh, cabeza y proclamamos la sangre de Jesús perdonando todas su vida pasaba de pecado. Y al otro día murió, partió con el Señor. Así que, tranquila, Josalito. ¿Quieres ver a Papi de nuevo? Pues mantente firme en el camino del Señor, que pronto lo vamos a ver. La paz de Dios sea con todos. Y cada uno de ustedes, nos vemos el martes, donde volveremos de nuevo a continuar la enseñanza. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Dios te bendiga, Dios te guarde, sea hasta el próximo martes a las 8 de la noche. Dios te bendiga.